¿Qué tal amigos, saludos especiales para todos ustedes Y nos hemos encontrado en el aniversario número 15 de Langaruto y Cucaracho Grandes amigos de los músicos colombianos, de los cantantes de la música popular, del buen humor, de la buena diversión A Dorita Sandoval, Dorita qué grato saludarle por primera vez en las pantallas del canal OZ Producciones Después de tantos años de amistad. Ok, mi amigo Otto, gracias por la invitación. De verdad, para mí es un placer poder disfrutar de una linda entrevista con este maravilloso entrevistador porque a ¡ah, María. Ah, qué es bueno. <risa> Muchas gracias, Dorita. Dorita, ¿ya cuántos años de amistad con la y Cucaracha? Bueno, con Langaruto y Cucaracho, la amistad de nosotros viene, eh, pues yo los conozco hace mucho tiempo, hace muchos años, pero así como tal de, de andar de parceros, de ir a eventos, de esta cuestión, llevamos como aproximadamente... Hasta sí, hasta de irnos de Pachanga para San Andrés, que ya hemos ido un montón de veces, mejor dicho, ya no sé ni cuántas veces he ido a San Andrés, de tantas veces que he ido con el Langaruto, porque él es el vago que me lleva a San Andrés, pero pasamos delicioso. A ver, con ellos llevo, a ver, eh, de antes de pandemia como dos años antes, un año antes de pandemia, por ahí en el, en, el, en el 2019, 2018, 2019, más o menos, yo los conozco hace muchos años, pero siempre los veía así, tras bambalinas, como dice el cuento, pero así de que seamos chéveres, parceros, y que los manes me apoyen, y me lleven a sus eventos, y yo les colaboro, ellos me colaboran, entonces... Y, ya, y sé del cariño que se tienen y, y cómo se encontraron de bonito ahora ese abrazo tan especial Ay, con Langaruto y Cucaracho, ¿no? Sí, muy bonitos, son muy apreciables son unos artistas muy queridos de verdad, por todo el público y sobre todo por mí, yo los quiero mucho porque son grandes compañeros eh, tienen... Tienen lo que no tienen muchos, muchos artistas que son compañeros que duren tanto tiempo. Eh, por lo general la mayoría se separan los 3, 4 años. Mira, ellos ya van 15 años juntos. Y con Dorita Sandoval ahí vamos, ahí vamos, ya son el trío Las Panchas. <risa> Eso está bien, Dorita. Bueno, Dorita, hablemos un poquito de su actividad musical. ¿Ya cuánto tiempo la música y cuántas canciones ya tiene grabadas? Bueno Otto, a ver, mi trayectoria musical empezó en el 2002, empecé con una hermana mía cantando covers, obviamente, yo empecé eh, literalmente siendo baladista cantando Yuri, Paloma San Basilio, Miriam Hernández, eh, Rocío Durcal Vicky, Claudia Colombia, o sea, baladista a morir, era yo. Eh, sigo siendo porque yo soy una artista polifacética, ya que soy crossover, yo te interpreté una balada, una salsa, un merengue, un vallenato, lo que tú quieras pero como tal eh, empecé cantando baladitas y entonces después me le fui metiendo a la rancherita que la hija de nadie, que el hijo sin consuelo, que la basurita y ta, ta, ta, y ahí empecé ahí empecé mi carrerita y de repente una, una salsita y cuando, fui, cuando menos pensé estaba cantando de todo pero eh, solamente covers en el 2011 tuve la dicha y la fortuna de venirme para esta hermosa ciudad porque soy de la ciudad de Santa Marta soy hija de antioqueños, mis padres mis hermanos y toda mi familia es antioqueña, todos son nacidos en Medellín. Eh, un secretico, yo no soy Sandoval, Sandoval es mi chapita de, de artística, porque es que yo soy Dora Cecilia Otálvaro Arroyave, son ni, ni, mejor dicho, ni pega ni barruta. Dora Otálvaro, oh, aunque ya suena como bueno, pero ya que... ¿Ya para qué? Cuando yo empecé Dora Otálvaro sonaba chistoso entonces Me tocó colocarme Sandoval por unas amigas muy queridas Que viven aquí en el norte de Bogotá, muy hermosas Las amo, las aprecio, a su madre, a todos, a todos La, la familia Sandoval Y yo les dije, les voy a tomar prestado el apellido, permiso Y bueno, eh, hace 11 años que vine para acá en el, 2000, en el 2010, antes de venirme, perdón Grabé dos bachatitas, pero ya se quedaron ahí No las he movido porque lamentablemente para promocionar un tema hay que tener mucho dinero. En el 2010 en el 2015 grabé una canción que se llama El Parásito, que le gusta mucho a un amigo por ahí, Martica, ¿sabe a quién? Le gusta mucho El Parásito, porque es una canción bastante fuerte. Eh, en el 2016 eh, grabé La Culpa no es de ella, te reto a que me olvides, quédate con ella y me tiré al charco con una de mi autoría, Tu Amiga con Derechos. Eh, luego... Eh, eh, acabo hace, much, hace poquito grabé Somos prohibidos también de mi autoría y grabé solo un sueño también de mi autoría. O sea, en estos momentos yo quiero grabar solo canciones de mi autoría porque de verdad pues eh, uno tiene que mostrar también sus buenas ideas. Entonces, voy ahí, ahí voy. Eh, lamentablemente no hay patrocinadores, no hay dinero, no se puede promocionar una canción, una canción para uno llevarla a una emisora, pues cobran un billetal para que la suenen. Pues yo voy con mi cancioncita debajo del hombro a Olímpica Estéreo. De pronto ese día me reciben, me hacen entrevista, me la suenan en el momento que me están entrevistando, pero hasta ahí. Si quiero que mi canción suene, tengo que bajarme de la buceta, cuadro. Ja, ja, vea, pues. Esas son las. Eh... Las situaciones de la vida con los artistas Y pues si lo dice Dorita Sandoval Pues eh, tiene que ser porque es cierto Con tanto tanta trayectoria artística Dorita, ¿cómo es la historia de aquella canción Que el compositor se la entregó a tres cantantes? Ok, esa canción se llama Quédate con ella, una canción muy bonita eh, La escribió el maestro Olivares El compositor del rancho, un mexicano Ese hombre escribe maravilloso La canción La Culpa no es de ella Te reto a que me olvides son de él, muy maravillosas y quédate con ella yo le iba a grabar una cuarta canción pero resulta y pasa que eh, ya mi canción estaba ahí ya lista para salir, me faltaban 100 mil pesos para sacarla cuando me, me llama un amigo y me dijo, venga Dorita hay una canción que la señora Vera gran artista y la aprecio y la la admiro, una berraca, la hija de Pistolita, hermosa, divina la, tuve la oportunidad de saludarla y es una maravillosa mujer eh, me dice el amigo Dorita ¿cómo le parece que por ahí Vera está promocionando un lanzamiento de una canción que llama Quédate con ella? ¿no será la misma? Tú y yo, ay no ay no, que va ¿y cómo les parece? a ah, Vaya Sorpresa, sí ¿la misma letra? era la misma canción, la misma canción cuando resulta y pasa me llama y me dice Dorita, eh, yo estoy, yo, yo va a salir del estudio una canción que estoy grabando, quédate con ella y yo, ni puerca será, y resulta que sí, las tres estábamos grabando la misma canción pero es muy muy lamentable porque, eh, o sea, los compositores no deben hacer eso, o sea, porque nosotros los artistas hacemos un gran esfuerzo para grabar una canción, porque grabar una canción hoy en día vale de millón para arriba, entonces no es justo que le hagan a uno estas cosas más sin embargo eh, yo me apuré, conseguir los 100 mil pesos y ¡chu! subí mi canción la canción vi es la primera pero igual de todas maneras de... ¿Y se resintieron sus compañeras, no, sus colegas? Pues no, no, no, no. Yo creo que no, porque yo tengo buena relación con Lupita y hace poco conocí a Vera y me pareció maravillosa. También tuve muy buena relación con ella. Pues ni ella, ni yo, ni ninguno tenemos la culpa que el señor sea tan loco para entregarle una canción a tres cantantes. Pero bueno. Increíble, esas cosas suelen pasar ¿Qué está promocionando por estos días Que esté ya en las plataformas de internet? Bueno, a ver eh, Yo acabo de grabar dos canciones Una que se llama Somos Prohibidos de mi Autoría eh, ya la subí al, al YouTube, obviamente sin video, porque también hacer un video cuesta mucha plata. Así que tú, que tienes esos 3 mil millones debajo del colchón, patrocíname, mi amor, patrocíname. Y verás, famosa, y ya verás que en menos de un año te devuelvo tus 3 mil y algo más. Entonces, ojo con eso. Pues mi canción se llama Somos Prohibidos, eh, la escribí en el 2006 y hasta, hasta enero fue que la vine a grabar. Eh, también una canción que se ganó un concurso a nivel Bosa, a nivel Bosa, porque vivo en Bosa donde la gente goza, participé de un concurso de compositores y ganó mi canción Solo un Sueño. Entonces, en estos momentos Solo un Sueño no le he subido a ninguna plataforma porque quiero quiero hacerla mejor pues el concurso me regaló la maqueta, hicimos la maqueta pero yo quiero hacerla con todos los juguetes entonces la tengo ahí en stand by pero yo sé que es una gran canción porque la escribí yo ah. Qué bonito, qué bonito pues mi querida Dorita le deseo muchos éxitos en su maravillosa y dilatada carrera artística que tiene bien linda por cierto no pierda ese espíritu tan alegre el abrazarse con los artistas porque usted los quiere a todos Ay, no, yo, yo no le conozco en amistad a Dorita En todo el tiempo que la conozco Siempre es una persona alegre, entregada, amable, sencilla, honesta y bueno, ahí la seguiremos apoyando con sus rifas también, Dorita. Oiga, hablando de rifas, de Otto tengo una de 5 millones de pesos con las dos últimas cifras de la Lotería de Bogotá. 22 de diciembre, no dejes de ganarte los 5 millones de pesos. Valor de la boleta, 100 mil pesos, pero recuerda que por 100 mil pesos le puedes pegar a 5 millones, solo dos cifras, del 0-0 al 99, solo 100 jugadores, pero como el 00 y el 99 casi nunca se venden, entonces son... 90. 98 jugadores. <risa> pues le deseamos a Dorita muchos éxitos y que venda todo el talonario. Ojalá, muchachos, ojalá. Dorita, ya para finalizar, ¿qué le dice finalmente a Langaruto y Cucaracho, ya después de estos 15 años? ¿Qué les espera en su vida artística? Bueno, yo les deseo a los muchachos de verdad muchos éxitos. Que Dios me los bendiga, que sigan para adelante, porque son grandes artistas, son muy buenos en su oficio. Eh, que esa amistad no se acabe, que sigan juntos por mucho tiempo y que ganen mucho billete, porque eso sí ganan plata. No, que nos vamos cada rato para San Andrés. Ah. Dorita, un abrazo y muchos éxitos gracias, en su vida profesional. Que Dios lo bendiga, gracias por esta entrevista tan bonita. Al público maravilloso que está del otro lado, un abracito muy especial de Dorita Sandoval. Dorita Sandoval ha estado con nosotros en el canal OZ Producciones y también en la Superior Estéreo. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo en los 15 años de Langaruto. Hasta la próxima.